El hombre. ante tu ventana yo he venido feliz y agradecido a cantarte tu canción, dulce carcelero del dinero al pie de tu cajero que ha sido mi pasión, vine a verte con mi primer sueldo y en mi vida pusiste una ansia superior. Mi existencia al fin tendría sentido sería con tu ayuda un gran consumidor pues todo te lo debo a ti para mí el banco era como un tiempo todo reluciente y los empleados siempre tan atentos y mi amigo el director decía compra lo que te dé la gana, tú mereces lo mejor, ya pagarás mañana, todo te lo debo a ti, con tus carteles, me ponías con tres, la casa hoy que yo te presto más del 100% por si angustias por pagar, son varias décadas con plazos fijos. Y si mueres, pagarán los hijos de tus hijos. Así me compré el coche y la casa. La pantalla de plasma ocupaba una pared. Unos cruceros por el Nilo y hiciste lo seguro que no debía tener, seguro de vida, de accidentes, por si se muere ella, por si me muero yo. Ya tengo pagado hasta mi entierro, he comprado un nuevo nicho, que vida de Señor. Porque todo te lo debo a ti, tanto te debo, que debo explicarte. Que me parga la emoción, te debo tanto, no sé cómo pagarte. Es que el empleo perdí, por una crisis del capitalismo. Mi casa te devolví, y aunque debo lo mío. Todo aunque lo debo a ti Y a veces pienso Tu amor no fue sincero Y no me querías a mí Quizá tan solo querías mi dinero Mas no debo de dudar Que aún me protege Tu amor de banquero Con mi cama de cartón un café.